En el lugar donde los humildes se encuentran Son capaces por un dólar de crear una tormenta Y te juro que en el fondo no me gusta el dinero Solamente expreso que no falta más amor sincero Dios no existe y tampoco el diablo creo Aunque a este ya le ha ganado cancerbero Solo espero por salud pasearte Con zonas de confort para los que quieran matarme use este tema para venir a quejarme de la gente que escribo, sentido que libero Aunque mi vida ha atravesado esos duelos La ira no conduce a malas situaciones Y el control de uno mismo va mostrando soluciones Y a veces las palabras son más que los hechos Bien, me puso mierdas pa' la afuera De nuevo marcha atrás a mis palabras Solo critico para que tu mente se abra no nadie, solo voy. Ni siquiera en mi camino cuando voy a escuchar mi voz que no nadie, solo vos Ni siquiera en mi camino cuando voy a escuchar mi voz No caigo en el instinto del artista De creer que de una letra salen soluciones físicas A veces yo tampoco arreglo mis problemas ¿Qué pretende usted de mí? Hace mucho que me espera La traición no se compara con haber seguido.